Bien, en el siguiente problema tenemos un bloque apoyado sobre un plano inclinado que forma ángulo de 37 grados con la horizontal. Una fuerza externa actúa sobre el bloque con la magnitud de 100 newtons y además el bloque pesa 300 newtons. Si los coeficientes de fricción entre el plano y el bloque son de coeficiente de fricción estática 0,25, coeficiente de rozamiento cinético 0,20 encontrar la magnitud de la fuerza de fricción bien, entonces vamos a ver cómo plantearíamos la solución acá en primer lugar no sabemos si el, el bloque está por moverse no, no, no se sabe si está estático o, o está moviéndose y en segundo lugar nos piden una fuerza de fricción esa fuerza de fricción que nos piden Será, será la fuerza de fricción cinética si es que descubrimos de que, es que realmente se está moviendo y la fuerza de fricción sería fricción estática si el bloque está en equilibrio. Lo primero que hay que hacer es determinar si el, el bloque está en movimiento y si está en movimiento en qué dirección estaría. Si no está en movimiento en qué dirección estaría el posible movimiento. Entonces empecemos con el diagrama de cuerpo libre de este bloque. Primero hay que trazar sobre él el sistema de coordenadas. Ahí tenemos el eje x y el eje y. Que pasan por su centro de gravedad, el eje X siempre en la dirección del posible movimiento. Acá está el, la fuerza que está actuando, la principal viene a ser el peso, el peso W, que sabemos de que es de 300 newtons. Luego la reacción de la normal, que es el plano inclinado reaccionando sobre el bloque, de forma perpendicular, es decir, que está en el eje Y. Acá tenemos la descomposición rectangular del peso. La componente vertical es igual a la normal, ¿no? es decir, el peso tiene una componente en Y que hace que el peso accione sobre el plano inclinado y el plano inclinado reacciona con una fuerza de igual magnitud que ser la normal. Y acá está la fuerza de 100 N que había aparecido allí, en, bueno, en esta parte. Aquí estaba la fuerza de 100 N, pero fue trasladada acá. De ¿Okay? tal manera de que el origen de la fuerza de 100 N aparezca en el origen de coordenadas. Muy bien, entonces ya tenemos el diagrama de cuerpo libre, hay que, hay que llevarlo para afuera. Y lo que pretendo hacer aquí es determinar si, si, hay un, si hay una fuerza resultante igual a cero o una fuerza resultante diferente de cero. Bien, empecemos. Aquí el ángulo es de 37 grados, como hemos visto en ejercicios anteriores, 37 grados aquí, y su componente horizontal es doble, es el peso, que multiplica al seno de 37 grados y la componente la componente vertical es W por el coseno. ya Listo. Bueno, para saber si hay movimiento a lo largo del eje X, habría que comparar estas dos magnitudes, la magnitud de 100 N y esta magnitud, y ver cuál de ellas es mayor. O simplemente tomar la resultante, que viene a ser la suma algebraica de esas dos fuerzas. Bien. Primero vea veamos ¿no? cuál es la sumatoria de todas las fuerzas en el eje X la sumatoria de todas las fuerzas en el eje X viene a ser este vector que tiene magnitud de 100 newtons menos B por el seno de 37 grados he colocado menos porque está en sentido opuesto a la dirección del eje X siempre el eje X es de izquierda a de derecha su, su orientación, es decir, todo aquello que está apuntando a la derecha tiene signo positivo y lo que apunta en sentido contrario es signo negativo listo entonces tenemos 100 menos el peso, 100, menos el peso que ya hemos visto, el peso es de 300 newtons, por el seno de 37 que es 3 quintos, aquí podemos simplificar y esto me va a dar quinta 1, quinta de 36 acompañado de ese 0, sería 60, 60 por 3, 180, 100 menos 180 menos 80 newtons, esta suma de fuerzas viene a ser la fuerza resultante en el eje X es la fuerza resultante en el eje X y está con signo negativo ¿qué quiere decir esto? esto se interpreta de la siguiente manera el bloque, este bloque con, así con tal como lo vemos está, está resbalando hacia, la, hacia el lado izquierdo, hacia el lado izquierdo. Sí, está resbalando hacia el lado izquierdo aunque no es, no es determinante porque todavía falta calcular la magnitud de la fuerza estática la fuerza cinética. Empecemos con la fuerza cinética, o sea, acabamos de determinar de que hay una fuerza resultante que pone en marcha al bloque suponiendo de que este bloque está en marcha, entonces hay una fricción cinética cuyo coeficiente es mu k. listo, entonces calculemos el coeficiente mu k aquí en esta parte, el, la fricción, la fricción f sub k, en otro, fricción cinética, Voy a calcular la fricción cinética, entonces aquí, la fórmula es mu sub k, la fórmula es F sub k es igual a mu sub k, que multiplica a la normal, bien, entonces esto es sencillo, solamente hay que reemplazar mu sub k, que es 0,20, 0, 0, y, y este aquí, esto se multiplica por la normal, pero la normal, la reacción de la normal bueno no tiene con quién aquí no vemos a quién pero es precisamente este vector bien la normal este la normal y la componente vertical están en la misma en la misma línea recta en el mismo eje y ¿verdad? entonces la componente vertical debe ser igual a la normal ya que ahí debe haber un equilibrio estático en el eje y no hay movimiento el posible movimiento es a lo largo del eje x que es precisamente la trayectoria del posible movimiento cuando se resbala cuando el objeto se va a resbalar por el plano inclinado entonces la normal debe ser igual en magnitud debe ser igual a la componente vertical entonces sería W por coseno de 37 grados solamente efectuamos la operación 300 coseno de 37 es 4 quintos aquí me quedará 60 60 por 4, 4 eh, 240, 0,2, o 0,20 es 0,2 por 24, 2 por, 2, por 4, 2 por 24 es 48, la fricción cinética es de 48 N, mm, pero esto suponiendo de que el bloque está moviéndose, pero vamos a ver de que el bloque no se mueve, si el bloque no se moviera entonces no pudiera vencer a la fuerza de fricción estática vamos a calcular entonces la, la fricción estática a ver si la logra vencer entre comillas vencer, o sea si el valor de la resultante, la fuerza resultante la cual habíamos encontrado por aquí si el valor de esta resultante es inferior a la fuerza máxima de fricción estática entonces no podrá, no será, no será capaz de mover de, de, de moverlo ¿no? la, la resultante no podría mover al bloque debido a que no sería del, del, del mismo de la misma magnitud que la fuerza de fricción que la fuerza de fricción estática bueno sabemos de que la fricción estática su fórmula sería mus por la normal mus lo tenemos por acá MUSUS lo tenemos aquí 0,25 0.25 que multiplica a la normal que es 240 newtons 0.25 por 240 a la hora de efectuar el, el resultado me va a dar 60 newtons Listo, 60 newtons es la fricción máxima, es la fricción estática máxima, es decir, que para poner el bloque en movimiento la fuerza tendrá que ser superior a 60 newtons, la fuerza que apliquemos, esta fuerza que, que aplica al al bloque para, empe para empezarlo a mover tendrá que ser superior a los 60 newtons okay. superior a los 60 newtons. Eh, vemos de que hay una, hay una fuerza resultante, menos 80, el signo negativo indica de que hay una fuerza resultante actuando hacia el lado izquierdo entonces si hay tal fuerza y es mayor que la fuerza de fricción estática ya que la fuerza de fricción estática se ubica siempre en oposición al movimiento o sea, aquí acabamos de encontrar que hay un movimiento por ser por ser menos 80 newtons una fuerza, una fuerza que está empujándolo hacia, hacia abajo hacia la izquierda y por lo tanto hay un movimiento hacia la izquierda hay un, entonces hay una oposición de la fuerza ¿no? la, la fuerza de, de rozamiento la fricción estática se opone ¿no? la fricción estática que se opone es menor es menor que la fuerza resultante, FRx, que acabo de encontrar aquí entonces esa fuerza de fricción estática es de 60 N y, y el otro, la otra fuerza es de 80 es, es mayor lógicamente, no, no considero el signo porque está en, en, en sentido eh, que va al lado izquierdo, y mientras que la fuerza estática está hacia la derecha solamente tomo en cuenta los valores absolutos, entonces al ser Menor, entonces significa de que está en movimiento está resbalando hacia la izquierda si está resbalando a la izquierda la única fuerza de fricción que se opone al movimiento en este caso es un movimiento cinético un movimiento estático, tendría que ser necesariamente la fuerza de fricción cinética Esta. por lo tanto este F es la fuerza de fricción por viene a ser la fricción cinética que habíamos calculado aquí como 48 newtons nada más ¿no? entonces en eso consistía, la, bueno la primera parte del desarrollo del ejercicio era determinar el movimiento, pero para determinar el movimiento tenía que, que hallar la resultante en X ¿no? una vez que ya la resultante calculo ambas fricciones, la fricción estática con mu s y la fricción cinética con mu k, aunque primero empecé con mu k hasta calcular f sub k no, no podía determinar si realmente estaba en movimiento o no, lo que me permitió determinar si realmente estaba en movimiento era ver si vence la fricción estática o sea si era mayor la fuerza resultante que la, que la fuerza de fricción estática máxima entonces entonces eh, el bloque, uno, si, si uno le aplica una fuerza menor que 60, no lo va a mover. Tendrá que ser mayor que 60. Por eso se le llama fricción estática máxima. O sea, tiene que ser la fuerza externa que se le aplica al, al bloque, tendrá que ser en, en mayor que 60 N. Ya sea que lo empuje hacia el lado derecho, ya sea que lo empuje hacia el lado izquierdo, tendrá que ser mayor a 60 N. Bien, la fuerza de 100 N era inferior a esta... A esta fuerza de 180 que era la componente horizontal y por lo tanto se generaba una, una fuerza hacia la izquierda, ¿no? entonces esa fuerza que se generaba hacia la izquierda se encontraba con la fuerza estática y era superior a la estática entonces vencía la estática y le iniciaba, entonces está iniciando el movimiento o de hecho ya había iniciado un movimiento y vimos de que al iniciarse un movimiento la única fuerza que se opone será la Fuerza de fricción cinética F sub K. Y entonces la respuesta entonces Viene a ser la fricción cinética ¿no? Este es un problema en el que me piden Hallar la, la fuerza de fricción La fuerza de fricción, pero no me dicen cuál de las fricciones, es decir, será la estática O será la cinética, esa es la dificultad sí. Entonces aquí Finaliza el, el Mini curso, se le puede llamar Mini curso de fuerzas De rozamiento, de rozamiento estático Pronto colocaré más videos que sean de utilidad en tanto en física como en matemática muy bien entonces se suscriben al canal si se interesan por, por aprender más por, para subirlo con más frecuencia estos vídeos ¿sí? o le ponen like cualquiera de las dos cosas o bien, comenten y pues y pues no se olviden de suscribirse al canal o darle like al video que les pareció muy útil Bien, hasta luego, entonces nos vemos próximamente con más videos de utilidad sobre matemáticas o física.